Bueno, yo estaba acostado en mi casa Entonces el sobrino mío me llama Diciendo que el otro sobrino mío tuvo un accidente ¿Qué pasa? Que cuando yo me levanto Que voy a ver donde estaba ya en el hospital Cuando yo voy al hospital eh, El niño ya estaba allí muerto Pero ¿qué pasa? Y cuando ellos venían de la Guarana Venían de la Guarana Si nunca no venían Pues la curva de donde le dicen La curva de, de la muerte ver dónde? Por ahí. Ajá. Ah, entonces ahí en un carro y dijo, ¿Qué pasa? Que el carro... Habla un poquito más alto, caballero. Porque... Cuando el carro le dio a ellos, ellos se paran más adelante del carro. Cuando se paran más adelante, sale una mujer del carro y un señor diciendo, mira lo que te dije, que le diera el paso al carro, y mira lo que pasó ahora, mataste a esos muchachos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que sucedió fue que mi hermano y... De, de, la de la guarana, entonces cuando venían supuestamente un carro lo atropelló y lo dejó tirado en la, en la autopista. ¿Cómo se llama tu hermano? Genauri Sánchez. ¿Qué edad tiene? 23 años.